El poder del tigre y su musical Y cántele mi tigre y un ar con sentimiento Yoshinakushiku, yo me unse yo, saco chita tishi, no tiempo, grandi con un Yokusha, y saludo, mi gran amigo Yu, Emilio Leobargo Solano, para un rato tiempo, a mi tequila, los yambari, a mi. cuando Sayu Nana na, cuando salió tata, manejó na yo chica yo, sando, te contigo, yo sando, rasako Chayne chañe con ni do vas yo, yo na yo, yo Tazaba yo, no yo, y su supués de y yo, chanaveo, ni majunica nada. Yo pues ah, y saludos, lora amigo yu. Herminio Camarillo Salazar. Gañosa Juan Piña. Dani seruza Royani, a mí.